Por mí él estaba pirado No escribo de amor y me vine para otro lado Quería ganar todo el tiempo jugando a nada El que se pega pierde y caíste en picada No intenté entenderme, solo lo he fumando. Después de un vaso whisky y como siempre estaba Si eso no es un amigo entonces dime que El que aprendió conmigo al jugar al la 3 Me aburrió tu juego, dice jaque Mate Preguntas por qué, porque a mí me late estar el día tira que nadie me rescate Hablando Cosas siempre que son un disparate Estoy chill con la pipa 24-7 Se va como checo Quien con eso se mete So fine, so fresh, no hago relaja Siempre ando en una, nunca Pensando en nada uh -huh. Siempre ando en una, nunca Pensando en nada Desde mañana Nadie va a cumplir más de 15 años Desde mañana los pantalones largos se con la pipas 24-7 Se va como llego, con eso se mete? So fine, so fresh, lo hago relajá Siempre ando en una, nunca pensando en nada. <risa> y de mañana seremos todos felices gracias, gracias. En el paraíso, pipiando en una peli Tirada en la playa y tomando esteli. No me hagas mal es un lío, ya es difícil estar lleno en un lugar vacío. Ya no quiero rodearme de esa gente que se avergüenza más por su cuerpo que por su mente y que sus emociones por ahí esconden. Yo regalo canciones pa' que otros no las compren, compren, compren, compren. Estoy chill con la pipa 24-7. Sepa cómo llegó, quien con eso se mete? So fine, so fresh, lo hago relajar. Siempre ando en una, nunca pensando en nada. Estoy chill con la pipa 24-7. Sepa se Separ como checo, quien con el sarsenet So fine, so fresh, lo hago relajar. siempre